¡Señor Prescott! ¡Señor Prescott! ¡Tú! Hola, Marv. ¡Vaya! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿No, niño? ¿Es el príncipe? No, es Kevin. Kevin Vera. Vera, Kevin. Si no es él, vámonos de aquí antes de que alguien nos vea. Eh, sí, creo que ya analicé el terreno. ¡Volveré! ¡Ya voy, ya voy! ¡No me despido!